Saludos, soy Israel Banker y en esta hora les traigo un nuevo contenido y es acerca de lo que tiene que ver a la recuperación de archivos y carpetas. ¿Listo? Supongamos que yo tengo esta carpeta que acabo de crear aquí y adentro de ella hay archivos. Le doy clic derecho, eliminar. Y necesito recuperarla. Me puedo ir a la papelera de reciclaje, darle clic derecho, restaurar y va a aparecer aquí nuevamente. ¿Listo? Pero supongamos que yo la eliminé de aquí y vacié la papelera de reciclaje. Ya el archivo, por regla general, se ha desaparecido del sistema. Ya no está ni aquí en el escritorio donde la creen ni aquí en papelera de reciclaje. Pero eso no es cierto del todo. Entonces, ¿cómo recuperamos ello sin programa y sin hacer tanto esfuerzo? Una cosita que les quiero decir es que los programas de tercero algunos te pueden funcionar, otros no. A veces hay sistemas operativos en los que no funciona ningún programa. Y si funciona, te puedes dejar el disco duro mecánico con problemas. Más adelante te va a tirar error en el sistema y no vas a saber por qué, y es debido a ello. Entonces, la mejor opción es formatear y volver a montar el sistema para ti. Y si, y si, si te da problemas, te tocará cambiar de disco duro. Entonces, ya después de esta pequeña introducción, vamos a. Ver cómo restaurar ese archivo que se nos ha borrado. Entonces vamos a darle clic aquí en el buscador. O vamos a darle clic y vamos a escribir aquí. Recuperar. Y aquí dice recuperación. Damos clic allí. Y aquí tenemos tres opciones avanzadas. La mejor opción aquí es resta, eh, abrir. Si ustedes no tienen un punto de restauración, simplemente denle clic aquí en esta que está aquí, abrir restaurar sistema. Cuando damos clic allí, aquí nos va a mostrar un punto de restauración. En mi caso está mostrando eh, una fecha donde yo instalé un programa. Y me está pidiendo, me está diciendo que pues me dando esas opciones y me dice que esté la opción recomendada. Y aquí me dice que elija otra opción, pero la opción recomendada es esta y es bueno usar la que el sistema te da debido a que el sistema ya crea un punto de restauración y todo te saldrá perfecto por lo que ya está creado automáticamente lo otro sería que si tienes un punto de restauración si tú creaste un punto de restauración escoges esta opción pero como sabemos que no tienes dejemos de la de sistema entonces la fecha donde el sistema te va a llevar es a esta que está aquí todos los archivos se van a restaurar eh, de ahí a, a, a, hacia acá. Listo. De ahí en adelante. Entonces mira la fecha 17 del mes 1. Bueno, ajá. Y, y la hora te la muestra aquí 7 y 52 AM. Entonces vamos a darle clic en siguiente. Escogemos la unidad, en este caso en este caso siempre escogemos la unidad donde está se encuentra el sistema operativo instalado. Que siempre, por regla general, siempre es el disco local C. Y si no sabes ello, entre paréntesis te va a salir sistema. ¿Listo? Bueno, entonces haz clic en finalizar y comenzará eh, eh, la restauración en algunos sistemas. Comienza al instante. En otros te sigue pidiendo que des el clic en siguiente, siguiente, confirmar y listo. Yo lo voy a cancelar porque yo no necesito restaurar. Una cosa que deben tener en cuenta es que esto demora alrededor de una o dos horas. ¿Listo? Para que tengan en cuenta ellos Eso dependiendo la velocidad del sistema, del procesador. Si tienen buen computador o buen procesador, va a ser más rápido. O sea que no les puedo dar un punto exacto, un tiempo, un lapso de tiempo exacto. Entonces, de esta forma tu sistema no va a sufrir. Tu disco duro tampoco va a sufrir. Y recuperas toda tu información. Esto esa es la, la, la, la, la opción que yo siempre uso para recuperar información. Yo no uso programas de terceros para no generar daño en el, en el disco duro. Entonces, si ustedes ven mi disco duro tiene eh, eh, un desempeño bastante bien. Mire que está en 0%. El disco está en 6%. Tiene un buen desempeño. El disco duro no está, no tiene circuito malo. Entonces mire que está el 2% y esto es debido al buen uso. Les recomiendo esta configuración y así recuperan cualquier archivo sin correr ningún riesgo de daño en el sistema. Hasta la próxima y me pueden dejar un comentario en la descripción acerca de otro video que necesiten. Chao, chao.